Hola, buenos días de nuevo. Estamos aquí con un nuevo capítulo de la serie que hemos venido a llamar Consulta de Psicología, bueno, como lo quieras llamar. Lo cierto es que hoy vamos con un mensaje que recibimos también ya hace mucho tiempo, es del 2015, de agosto, y una persona nos decía Tengo miedo a viajar en cualquier vehículo. Tengo trauma a la velocidad a la que van los coches cuando viajo. Por favor, ayúdenme, se lo agradeceré eternamente. Bien, Vamos a tratar de dar respuesta a esta persona que en su día nos envió este mensaje, paréntesis, debo decir que en su día ya le respondimos, pero hoy lo hacemos aquí para todos aquellos que puedan encontrarse en la misma situación. Este es el típico caso en el que decimos los profesionales de la psicología que a veces eh, ir al psicólogo o a la psicóloga es muy necesario. ¿Por qué? Porque estamos pasando por situaciones que afectan a nuestra vida diaria, afectan muy negativamente porque evidentemente una persona que siente tal rechazo a viajar en un vehículo, en el tipo que sea, sin duda está eh, mediatizando su vida, está impidiendo que realice una vida eh, con sus rutinas normales, como puede ser el desplazarse, que no sea andando evidentemente. Bueno, no nos queda claro si también eh, le produce miedo ver a los coches pasar, que posiblemente. También debo decir que es una de, de las consultas que es muy complicado responder brevemente en cinco minutos que puede durar este vídeo que vamos a hacer. ¿Qué sí tenemos que tener en cuenta? Que igual podemos preguntarnos de dónde, cuál es el origen de este miedo. El origen puede estar en el miedo a, a que nos ocurra algo, el miedo a perder la vida, porque en el fondo muchos de los miedos que tenemos cuando empezamos a quitar capas, a restregar un poquito, qué es lo que está ocurriendo ahí, nos encontramos que el miedo último es a perder la vida. Quizás hay varias técnicas que nos pueden ayudar a encontrar cuáles son esos miedos que están al final de lo que nos permitimos decir. ¿no? De momento es, eh, tengo miedo a la velocidad de los coches, pero realmente es a la velocidad de los coches o esa es la manifestación externa del miedo más profundo que hay, que es a morirme. Lo cierto que podemos utilizar, como decía, varias técnicas, una de ellas es el análisis racional de, de esa creencia, ¿no? el creer que si me subo a un coche corre un, un serio riesgo de, de morir. ¿Y cómo se hace esto de, de, analiz, de analizar las creencias? En este caso podemos analizar si es racional o irracional. Cuando uno se plantea no pasar por ningún riesgo en la vida, eh, pues como decía un profesor de, de psicología, eh, una vida sin riesgos, una vida sin ningún tipo de riesgo, al final puede ser la vida que lleva una celga, y ni tan siquiera, porque al final viene el hortelano, corta por la raíz y adiós. Es decir, vivir implica... Eh, arriesgarse, arriesgarse a dejar de vivir en cualquier momento, pero lo que no podemos permitir es que esa posibilidad suponga para nosotros una forma de no vivir, por tanto, si este o cualquier otro miedo te está paralizando, te está impidiendo eh, llevar una vida normal, eh, hacer las cosas normales de la vida cotidiana que hace cualquier otra persona, sin duda vamos a necesitar pedir ayuda profesional para que podamos afrontar estos miedos. El miedo, como le explico muchas veces a los críos pequeños cuando estamos en sesión, el miedo es como, como el aceite. ¿vale? El aceite, cuando lo tenemos en una garrafa, lo podemos utilizar vertiendo un poco en una sartén para freír. Lo podemos utilizar echando un poco en una ensalada para condimentarla o aderezarla. Pero ¿qué ocurre cuando el miedo ese aceite que yo puedo utilizar de manera controlada para algo beneficioso, porque el miedo en sí es beneficioso, me protege, me protege de peligros, pues ¿qué ocurre cuando ese aceite, la garrafa se cae al suelo y se esparrama por, todo, por toda la superficie? Deja de ser útil, lo engorrina todo, mancha todo lo que hay alrededor, lo mancha de aceite, es como el miedo cuando no tiene una razón que es, preservarme, cuidarme y protegerme, o cuando la llevo a un extremo tal que temo peligros que es improbable que ocurran, lo que está ocurriendo es que ese miedo deja de ser efectivo. Es un miedo que lo que ha hecho ha sido eh, guarrear, digamos, toda mi emocionalidad, guarrear todo mi, mi sistema emocional que hace que me impida realizar cosas normales porque está manchado de ese aceite, de ese miedo que provoca que... Eh, no me atreva a dar pasos, a hacer aquello que tengo que hacer, porque cuando el miedo es de un tamaño tan grande, cuando el desparrame de aceite es tan tremendo, lo que hace es impedir que yo pueda hacer una vida normal y corriente como cualquier otra persona, da igual si hablamos del miedo a los coches, da igual si hablamos del miedo a los aviones, a los animales, cualquier miedo que podamos decir... Que impide que yo pueda llevar una vida normal es un miedo que no es adaptativo, es un miedo que eh, hemos, digamos que, magnificado de alguna manera, ya sea por aprendizaje, ya sea por experiencias previas, ya sea por, como decimos en psicología, aprendizaje vicario, es decir, lo hemos aprendido de otras personas que les ha ocurrido algo, ya sea porque hemos visto un accidente o porque hemos visto una noticia en la que hablan de un accidente. Bien. Esto, hasta aquí. Otro día vamos a hablar de otro tipo de, de temas, pero es muy importante que tengáis en cuenta esto que decía al principio. Si tu miedo te está impidiendo llevar una vida normalizada, es el momento de que pidas ayuda. No lo dejes pasar, ¿por qué? Porque cuanto más tiempo pases eh, tratando de resolverlo por ti mismo o por ti misma más complicado se va a hacer porque es como que ese aceite, ese miedo, se va extendiendo a otras áreas diferentes de tu vida. Lo que tiene es que ese miedo se generaliza a otros entornos y algo que puede haber nacido como un miedo a un accidente de tráfico que he visto cuando era pequeño, al final puedo acabar extendiéndolo a otro tipo de miedos como sea cualquier eh, desplazamiento en cualquier método que no sea, eh, o en cualquier medio que no sea eh, desplazarme andando. Pues nada más, hasta aquí nuestro, nuestro consultorio de hoy, espero que os haya gustado, eh, ya sabéis, si queréis si os parece interesante, compartir el vídeo, darle a la campanita para que os llegue la notificación cada vez que colguemos uno y nada más, ya lo sabéis, sed felices, ¡hasta luego!